hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches depende de qué hora estés escuchando este video. bueno sí, llegamos a eh, la casa 9 en los 12 signos tres palabras claves para la casa 9 en los 12 signos vamos entonces de una vez te recuerdo lo saco todo de acá del manual astrológico que lo podés conseguir acá abajo en esta página gratuitamente en PDF. Casa 9 en Aries, espontáneos, espirituales, intuitivos. Casa 9 en Tauro, ideales, prácticos, viajeros. Casa 9 en Géminis, brillantes, eh, de creencias, eh, flexibles. Casa 9 en cáncer, psíquicos. Idealistas y protectores. Casa 9 en Leo. Dominantes, extravagantes y apasionados. Casa 9 en Virgo. Filosóficos, serviciales, altruistas. Casa 9 en Libra. Diplomáticos, equilibrados, armoniosos. Casa 9 en Escorpio. Transformadores, regeneradores, intensos. Casa 9 en Sagitario, filosóficos, expansivos, visionarios. Casa 9 en Capricornio, estructurados, realistas, emprendedores. Casa 9 en Acuario, humanitarios, democráticos, inusuales. Casa 9 en Pisces, sufren de engaños. Eh, son dominantes y contradictorios. ¿sí? Si se encuentran con una casa 9 en Pisces, sepan que están ante una personalidad contradictoria. Bueno, eh, espero que les haya gustado. Mañana nos volvemos a encontrar, sí, claro que sí, con la casa 10 en los 12 signos. Bueno, y cuando lleguemos a la casa 12, tengo que aclararte de unas vacaciones que nos vamos a tomar para después retomar y hacer todo junto lo que tenemos que hacer. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todos. Chao.